Estábamos listos, pero el temblor sí, pero... nos movió y... Literalmente nos ¿Y movió el temblor pensamos, del norte, Claudio? pues, claro, estábamos listos para salir anoche <ríe> y, ¿Sí? y nos quedamos ahí con, con, con la mesa puesta, pues, Claudito. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están todos? <ríe> todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bien, muchas gracias también. O sea, mejorando porque estábamos, estuvimos medio resfriados. Oye, para la tranquilidad de toda la gente, ¿eh? a propósito, eh, no, salió negativo todo, el, salió negativo todos los exámenes, así que esto es solamente gripe común. No, el, la congestión y todo, no, afortunadamente no es, no es nada relacionado con el bicharraco aquel. ¿Mm? ¿Mm -hmm? Oye, a todo, a todo esto, querido Claudio, <coughs> estuvimos viendo contigo eh, durante la pasada jornada que nos mandaste unas eh, imágenes y ya vamos a proyectar en Bio Bio TV porque queremos saber y queremos hablar en esta jornada de la importancia que tiene eh, el pertenecer a un grupo, el pertenecer a una entidad, el pertenecer a un grupo de personas, eh, a un grupo de amigos, en fin, lo que sea, ¿Qué importancia tiene esto para la psicología, para nuestra salud psicológica? Y esto tiene que ver, durante el desarrollo quizá vamos a entender un poco más el, el concepto de esta situación. Porque Claudio, estoy viendo acá imágenes que están re buenas, ya las voy a mostrar, eh, respecto presente a una actividad que tú tuviste durante mm, el pasado fin de semana y que habla de esto sin duda. Sí, estuvimos ahí eh, eh, precisamente... Trabajando con personas, me eh, invitaron un, a una parroquia, eh, allá en el 25 de Santa Rosa, esto es acá en Santiago, uh -huh. en donde eh, la idea era trabajar eh, o revisar un poco cómo funcionan la emociones en, en las personas, ya. cómo sea eso. Uh -huh. Pero bueno, yo hago muchas veces ese trabajo en distintos lugares, dando charlas, qué sé yo. Pero lo interesante fue eh, revisar cómo personas de distintas edades, uh -huh. eh, 70 años quizás o más incluso Estaban ahí reunidas el día viernes A las 20 horas Ya Se nos fue tu audio Claudito ah? espera un poquito Que no te escucho Se nos cortó el audio Espérame un poquito Vamos a, vamos a decirle a, a Claudio que reconecte La cabina A ver si estamos todos Bien, una de la mañana con 39 minutos ya vamos a estar de regreso con eh, Claudito. ¿eh? Eh, a ver si está por ahí. Usted me avisa, don Juaco, cuando se haya reconectado, que se nos cayó la conexión. Y si no, a ver si no, vamos no, a sacarlo por acá directo. Ahí está eh, reiniciando Claudio, para que sigamos conversando de esto, ¿eh? de, la, eh, de la pertenencia a un grupo. Qué tan importante es pertenecer a un grupo y la pertenencia y lo que no lo que sirve para nuestra salud psicológica. Así que ahí sí, estamos de regreso con Claudio. Claudio, ahora sí retomamos ¿Estamos? contigo. Ahí estamos. <risa> Me veía que tú hablabas por un lado, yo por otro y... y, y al y final parecíamos los orates sereneides. ¿eh? ¿Sí o no? Oye, sí. ya voy a proyectar las imágenes que... Mmm, que, que nos enviaste, estuvo muy linda esta actividad. ¿Podemos re, re, recapitular un poquito para, para volver al hilo de la conversación? rebobinar, Exacto. Decía que en, en esa charla que vi viernes en la noche, sábado como tres horas, cinco horas en total más o menos, uh -huh. y cómo había gente de distintas edades, claro. jóvenes como 16 años, otros de 70, no sé, personas, algunos que venían de muy lejos a ese lugar que es. El santuario que está en el 25 Santa Rosa un, ah, Una iglesia, iglesia muy grande, sí, muy bonita De los bonita. franciscanos claro <coughs> y, y el tema que nos convocaba Eran las emociones, el manejo de las emociones eh, Pero a partir de eso eh, Me puse a pensar un poco eh, Cuando uno es adolescente, cuando es joven ¿Qué es lo que más le gusta a uno? Ir a fiestas, eh, juntarse con los amigos Tener amigos Entonces eh, los chicos dicen Oye, ayer, fui, ayer conocí gente y uno se siente como, como orgulloso de conocer más y más que eh, andar o en grupo eh, es una cosa que nos va dando identidad sentido de pertenencia eh, nos va diciendo por dónde debemos ir y vamos probando con algunos amigos nos sentimos defraudados con otros hasta que uno va creciendo y se hace adulto claro ahora eh, en eso eh, en eso vamos después perdiendo un poco la relación de amistad por todo lo que significa tener familia eh, la construcción del hogar, los hijos uh -huh. Pero llegamos a un momento, los 60 años Que Nos damos cuenta, estamos solos Estamos con uh -huh. la señora o con la pareja Si estamos con la pareja o separados Los hijos grandes, el mío vacío Y uno no sabe qué hacer uh -huh. Y es ahí cuando empieza Conflicto, primero una sensación de soledad de, de vacío Quizás a esa edad algunos o varios Piensan que El tener amigos Es Visto, sí tengo que ser de mi casa y nos vamos echando, echando, echando y acurrucando en la cama en el catre y vamos perdiendo un montón de habilidades Claro, eso complica un poco también la situación. Oye, Claudio, eh, pero aquí la, la pertenencia primero también es para poder reivindicarse, ¿eh? Eh, eh, Cuando eh, es, en la etapa adolescente sobre todo salir a la fiesta, como tú decías, es como para meterse y reivindicarse en lo que significa eh, pertenecer. Busca, cuando uno busca la identidad en esa época tiene mucho que ver con la búsqueda de la identidad que vamos a tener a futuro, sin duda, ¿No? La identidad personal. Exactamente, así es. Uh -huh. Y nos construimos gracias un poco a todo lo que vamos absorbiendo del medio más los valores que nos entregan siendo niños uh -huh. eh, todo eso va a meterse en una juguera y va a dar un poco lo que somos uh -huh. pero que esa fuerza que se da en, en el espacio grupal de adolescente o joven se pierde pues. vamos perdiendo eso, es, esas habilidades cuando llegamos sobre 60 años 70 años estamos como te decía bastante solos uh -huh. y ¿Y qué vamos perdiendo? Vamos perdiendo la habilidad de compartir, vamos perdiendo la habilidad de socializar, eh, vamos perdiendo el sentido de identidad nuevamente, porque un grupo te da identidad. <coughs> soy del grupo de tal cosa. Claro. Vamos a ir de paseo, tomamos 11 tardías, eh, trabajamos en conjunto, sentimos, sentimos que somos útiles, sentimos que eh, en ese sentido de pertenencia eh, soy válido para otros. Se crea una red de protección. ¿Y qué pasa? Que Juanito no, no ha llamado, no vino a hoy, y vamos a visitarlo, ubiquémoslo. Sí. Eh, hay apoyo también asistencial, se van creando redes. Uy, yo conozco un amigo que es médico, que a lo mejor puede, puede ver tu caso. Claro. Pero muchas personas mayores van quedando solas, aisladas, claro. y van dependiendo del, casi de la calidad. Siento que quizás podrían estar muy activos. Claro. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Eh, muchas veces pasa eso también de que quedan abandonadas su suerte. Oye, eh, Claudio, bueno, vamos a invitar a nuestros auditores para que se comuniquen a través del más 5699-207888 para que nos puedan, por supuesto, eh, enviar sus opiniones eh, y, y puedan también participar de esta conversación. Claudio, y respecto a a cuando estamos siendo parte de un grupo y este grupo te aísla, aísla a esta persona. Eh, ¿qué, qué, qué, qué puede pasar con esa persona que, que se ve aislada que, que si bien se vio muy acogida por ese grupo porque una cosa es pertenecer a un grupo por una razón laboral y todo pero cuando hay un lazo de amistad y, y después sin querer queriendo, estas personas te, te aislan o sea, me, me refiero a no, no es que sin querer queriendo ahí, eh, no se den cuenta, ¿eh? que lo hagan sin intención, todo lo contrario, cuando lo hacen con Por intención, razón claro, dice. pero que no te la dicen, o que, o que de repente te hacen ver así como oye, date cuenta de las actitudes para pa que veáis que ya no tenéis que compartir con nosotros de acá, pero no se atreven a decirlo eh, de manera frontal ¿Quién se preocupa de la salud mental de esa persona también? ¿Afectada? Buena pregunta Bueno, eh todos esos son temas que hablábamos el otro día en esa charla que, que conversamos con nuestros amigos que conocí uh -huh. eh, precisamente porque hay en cualquier grupo en cualquier familia siempre hay vicios porque somos humanos uh -huh. eh, en la familia también recibimos un rechazo por alguna conducta que tenga sí. por alguna cosa que dije mal eh, o soy bien acogido porque tengo más plata porque soy más, sim más simpático porque tomo, porque no tomo eh, lo que pasa en un grupo pasa en cualquier lugar uh -huh. el punto es como que también eh, debieran tener los grupos eh, o los que están a cargo de grupos o las asociaciones o organizaciones, tener un apoyo en esa línea de educar a los participantes, en el liderazgo en generar espacio, espacio de sinceridad, eh, aprender a cumplir diversos roles dentro de un grupo, porque lo que tú dices es cierto es decir, puede que nos genere cierto rechazo a alguna persona porque muy callada, muy puntúa dirán otros, no sé pero, ¿quién le dice? Nadie, nos vamos corriendo o lo vamos aislando. La otra persona quizás es buena persona, pero no tiene esas habilidades. ¿Quién se encarga de corregir, ayudar, formar? Pero, eh, si velamos también por el grupo mental del grupo, puede ser muy rico, porque es ahí donde vemos cómo cada cual actúa de acuerdo a lo que es. Eh, la señora quiere que se haga una cazuela en realidad el día del plato único. ¿Por qué? Porque le parece su... Estilo maternal o familiar Y transforman al grupo En una cosa como de cocina Entonces pone las reglas pero tú dices, oye, no, yo creo que en las bancas O hay que pintar Y empiezan a aparecer roles Roles propios de, de su forma de ser personal Que intentan traspasarlo al grupo claro. y, y si uno no está como preparado para eso A sentir que lo están manejando, manipulando Hay varias personas Que les cuesta meterse en grupos Les cuesta organizarse en, en eso Sienten rechazo o sienten que no es para ellos sí hay muchas posibilidades de, de todo eso pero también uno puede entender que a lo mejor es una posibilidad de crecer y que quizás me meto en un grupo que no es el grupo que me sirve me mete a la junta de vecinos uh -huh. me funcionó pero a lo mejor por un tiempo claro pero también tengo la posibilidad de retirarme uh -huh. después me meto en un grupo católico y, sí después un grupo evangélico de Rayuela y, pero ese otro también es una experiencia que puede ser positiva si lo tomamos como eh, es aprender, de seguir aprendiendo a relacionarnos, porque en estos tiempos lo que menos hacemos es saber relacionarnos, es saber claro. comunicarnos es saber expresar oye, qué rico el grupo, gracias por haber invitado eh, yo preparo la once la próxima vez mm. eh, esos, eh, esas habilidades solidarias eh, sí. de salir al encuentro del otro es lo que hemos ido perdiendo y que a esa edad es donde más se va notando Además tenemos, o quizás sabemos cómo comunicarnos, pero muchas veces hacemos que, eh, o sea, para bien o para mal, pero muchas veces nos comunicamos mal. Es el problema. Y esa comunicación mala, muchas veces también tiene que ver con los temores de cada uno de no ser frontal, o cuando se es frontal, se hace de mala malera también. Es, es muy... Es muy... Tiene mucho <risa> tiene mucho campo el asunto, ¿ah? porque si hay que hacer frontal, no, nah, hay que hacer frontal, pero es mala. La gente confunde mucho eso de ser agresivo con ser frontal. No ¿ah? ¿Me escuchas bien por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Por ahí sí. Te decía Claudio sí, que sí. muchas personas confunden sí. ser frontal con ser agresivo, pero siempre como yo digo, es la forma la clave o no. Sí, porque de repente se piensa que ser auténtico eh, o, o decir las cosas directamente es un valor. Ajá. Pero no, pues uno puede decir cualquier estupidez también. O sea, ser estupideces, pero las puedo decir con cariño. <ríe> porque claro. a lo mejor muchas veces digo estupideces. Uh -huh. Cuando veo esa charla ahí, ¿quién sabe cuántas estupideces? Dije, claro. pero si las digo con cariño, por lo menos <ríe> no se notan mucho o pueden incluso hasta reírse la gente de las tonteras que digo. Y en vez de que resulte una ofensa, puede resultar ver, un chiste Claudio, o algo que una. perdón, tengo que ir urgente con un auditor. Claudito, mil disculpas, eh, te interrumpo. Janet hola, Janet ¿cómo estás? Buenos días. Janet Sí. Hola, buenos días, cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, estoy súper nerviosa, así que si estoy muy rápido me aviso. No te preocupes, eh, no te preocupes, es, cuéntanos con toda eh, calma. Escuché, cua escuché tres ruidos muy fuertes, muy fuertes. Y yo estoy en un piso 11, el edificio tiene 12 pisos, Quinta ¿Ya? Normal, Santo Domingo, 39.05, eh, al, fre al frente del parque Quinta Normal y de la Escuela Naval, ya Santo Domingo. Eh, se metieron cuatro individuos, uno eh, está del edificio disparando, enfrentándose a carabineros. Realmente no sé muy bien qué pasa, pero mi hija vive en el quinto piso y ella... Me dijo que se habían ingresado, habían tomado al conserje, lo apuñalearon y están en este momento carabineros enfrentándose a, a los... No te puedo creer, están en este momento enfrentándose carabineros sí. con eh, uno de los delincuentes eh, desde el, el interior del edificio. Y se disparan, sí, se disparan y carabineros está haciendo todo lo posible por no disparar, pero ellos se disparan a carabineros desde el interior. O sea, hay, parece, no sabemos bien, pero parece que hay uno en el edificio que, que logró quedarse y ese le está disparando a carabineros. Al inicio había un solo carabinero, y llamamos todos y trajeron refuerzos. ¿Cuántas patrullas de carabineros hay en el lugar, Janet? No sé, pero... pero ¿Cuántos carabineros logras logra ver desde la altura? Eh, asumimos mí, que tú estás eh, sí. resguardada de todas maneras, ¿no? Eh, pues sí, sí, pero igual, o sea, ellos están acá y yo estoy muy nerviosa porque... Bueno, todos estamos nerviosos porque eh, nos pueden... ...de rehenes, y ya al conserje lo apuñalearon y lo tomaron de rehén. ¿Tienen de rehén al, al conserje? Al conserje, al conserje ya está apuñaleado. Está herido, y no ha llegado personal de... Y claro, y no dejan salir al conserje, ¿no ha llegado personal de asistencia pública? No sé, porque yo aquí no tengo alguna visión, pero ya llegó Carabinero, pero de salud no sé si... Eh, están llegando en este momento, escuchen, están llegando todos, ambulancias... Pero no, eh, querríamos queríamos saber si los dejan entrar, porque tú nos dices que tienen eh, de, de partida tienen eh, sitiado el edificio en el fondo, no no puede entrar ni sí. salir nadie. No, no. Ahí. Estamos escuchando la llegada sí, está de la, está ambulancia. Lo, la ambulancia. Está llegando la ambulancias está llegando. Sí, van sí. muchos carabineros al lugar, nos dicen Ay, auditores. Sí, muchos carabineros. Oye, Janet, ¿y esto hace cuánto comenzó? Eh, 15 minutos. 15 minutos, ¿Y, y, ¿y tu hija te dijo que habían apuñalado al, al, al conserje? ¿Janet? ¿Janet? Se nos fue ah. Janet, parece. Se nos cortó la llamada con Janet. Ya. Está, está. Janet te consultaba. Eh, pa ¿hace parece, cuánto... que, parece que la puerta, parece que la puerta abajo, me imagino que fue ese ruido tan estruendoso. Hubo un ruido estruendoso recién, pero no, tenemos, no no lo pudimos escuchar, justo se nos cortó la, la señal. Que hubo al inicio, hace más o menos 15 20 minutos, uh -huh. un ru eh, tres ruidos seguidos, como cuando se golpean los concretos, eh, Cuando ha, como cuando hay un choque, pero en, es diferente. Fue como que tiraron la puerta. Uh -huh. ¿Esto ocurrió en Santo Domingo 29.05? No treinta y nueve treinta nueve cero cinco nueve cero frente al parque Quinta Normal y, al, y a la escuela Naval al fren al, lado de, de la gruta de Lourdes. al lado de la gruta de los urdes, al lado de la gruta de los Urdes, perfecto sí muy cerca al Internado Nacional Barrojarana no muy cerca muy cerca sí sí, sí. Eh, estimada Janet el, el, el, tú estás bien no no no este, tu familia están me imagino claro nerviosos pero eh, ¿No ha sabido de algún vecino que haya resultado herido o algo por el estilo, aparte del conserje? No. Ya, afortunadamente. Janet, te voy a pedir que te quedes en línea interna para que puedan tomarte un par de preguntas ahí, nuestro querido Joaquín. Y te agradecemos, por supuesto, lo que has hecho por los autores de Bio Bio para alertarnos de aquellos. Asumimos que Santo Domingo está cortado con el tránsito a esta hora. Así que, al no transitar por esa calle. Muchas gracias, Janet. Oye, asumimos muy muy tremenda la situación que estaba viendo Yanet. Claudio Cornejo, mil disculpas por la interrupción. Vamos a volver contigo en estos minutos que nos quedan, querido Claudio, para ir redondeando. Tú sabes que la situación con los auditores de acá, siempre les damos <coughs> perdón, la prioridad a nuestros auditores. Es lo más urgente, y sí, especialmente claro. en la situación que señala la señora y el conserje, que es terrible. Claro que sí. Bueno, re redondear que sí. Creo que el tema es importante Es seguir planteando La posibilidad de darnos eh, De poder volver a sentirnos jóvenes A participar con otros A sentir que somos útiles para otros Y que también eh, Sentirnos queridos, importantes mm -hmm. Así que yeah. creo que eh, un poco eso Es como la mirada Dar al entorno donde yo podría Hacer un aporte, no importa la edad eh, Pero creo que ahí hay Mucha fuerza mm -hmm. Para seguir viviendo con entusiasmo Sí, claro que sí. Oye, eh, Claudio, bueno, cosas que um, a esta hora um, está pasando la noticia, pero también nos damos el tiempo para conversar de psicología. Pertenecer a un grupo, es la idea del tema, y lo vamos a seguir desarrollando pronto, ¿ah? para que lo podamos también extender, eh, porque quedaron muchas cosas en el tintero. Claudio, así que queremos ver si el domingo en la noche o, la, o el lunes en la noche podemos retomar la conversación, ¿te parece? muy bien pues ya nos pues. comunicamos y ahí nos organizamos para el trasnoche en la vivo que te vaya súper bien un abrazo gigante a ¿eh? listo vale. buen programa buena jornada vale chao chao un abrazo ahí estamos entonces una de la mañana con 57 minutos listo eh, vamos a eh, esperar con algo de música el informador de las eh, 2 de la mañana en vivo vivo la radio